Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Escolar, allí en Montermoso, porque aquí en La Plata no podemos hablar con nadie porque aún no estamos Ay. en condiciones epidemiológicas de volver eh, a las aulas. Por lo pronto elegimos hablar con él, Hugo Echeverria, bienvenido. Bueno, hemos estado preparando todo para que sea de la mejor manera respecto al tema de, de protocolos y demás, Hoy estuve recorriendo la mayoría de... Acaban de empezar seis escuelas, las estuvimos recorriendo, bueno, nos queda una para la tarde. Eh, tres primarias y tres secundarias. Y bueno, eh, preparado con todo, con salones para cuatro, cinco, seis pibes nada más. Eh, no, no creemos que vaya haya algún curso con diez alumnos, porque no nos olvidemos que es para aquellos que han tenido baja o nula. Eh, conectividad eh, que hayan tenido mm, eh, la, la relación pedagógica con los eh, con los pibes decía es muy así que en ese sentido eh, en Montermoso tenemos un promedio de la matrícula total en las de las escuelas del distrito de alumnos mejor dicho uh -huh. el total de alumnos del distrito mm, no llega al 11 el 10,5% más o menos, que son los chicos que tendrían que volver. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas ganas de volver a la escuela también, a dos cosas, pero eh, como para contextualizar, ¿cuál es la situación? más allá de que no es su área, pero digo, epidemiológica, ¿cuántos casos hay, cómo se está manejando, por lo menos en las últimas semanas, y de, desde qué qué factores se tuvieron en cuenta en función de la sanidad para poder regresar a la escuela? Algo de lo que desarrollamos, digo, no muy preciso, Según. hablamos mucho de esto, pero más o menos para tener ahí un reflejo claro, de, de eh, la situación. Voy a empezar por el final, sí. eh, en realidad nosotros fuimos designados porque somos éramos uno de los distritos, con menos casos sí. de COVID, uh -huh. eh, muy poquito, teníamos dos o tres y estábamos en fase 5. Entonces la situación igual es muy controlada, ayer tuvimos reuniones con eh, con los directivos y con la gente de salud, la situación en Montermoso está controlada, nosotros solamente tenemos dos camas para, eh, para terapia, eh, pero bueno, tenemos el hospital Pena de la ciudad de Bahía Blanca que es provincial y siempre se derivan a aquellos lugares, lo que pasa que Bahía Blanca está en una está, situación muy crítica. Está pero eh, está eh, o sea lo tenemos todo previsto, yo te hablo desde el punto de vista sí, de la sí, escuela, sí. Eh, si se cumplen los protocolos no tenemos que tener ningún inconveniente, porque el alumno llega... Eh, se le toma la temperatura, que nosotros a través de la provincia le entregamos el termómetro, eh, se, se va a pasar el, el alcohol 70-30, las mochilas, eh, entran con barbijo, el docente está con máscara, los auxiliares están con antiparra y con máscara, eh, distanciados, o sea que si el alumno llega, entra a su salón eh, 90 minutos y después se retira a la casa, no hay ninguna posibilidad de contagio. En una escuela primaria hoy tenían que asistir siete chicos... Y hay cuatro padres por lo menos cinco que dijeron que no lo van a mandar por temor por miedo, claro. porque la mamá cuida unos abuelos, entonces dice a ver si el nene me trae el COVID y yo se lo se lo transmito a las personas que cuido donde trabaja así se nos presentaron dos o tres cosas y nosotros lo que les queremos decir es que no van los chicos no van a ir a un lugar donde se van van a salir contagiados sino todo lo contrario estamos brindando toda la seguridad necesaria para que el chico ingrese y egrese de la escuela sin ningún problema. Si no viene a la escuela tenemos que ir a la casa, al domicilio, que también tenemos todos los equipos preparados, eh, capas, máscaras, todo lo que necesitan. El, el docente que tiene que ir a la casa a brindar el apoyo escolar. Porque la, presencialidad, organizado. la presencialidad de estos chicos y estas chicas eh, es voluntaria. Digo, fueron convocados porque no se habían claro. conectado por distintas razones, pero ellos claro. los padres pueden decir no, no va. Sí, eh, pueden decir, porque es voluntaria. Sí, pueden bueno. decir no lo mando. Lo que pasa es que yo lo que le planteaba a una directora, pero si vos eh, eh, llamaste a, a, a Juanita Pérez porque no tuvo conectividad o, o tuvo poca um, conexión o nula, y encima no te lo mandan a la escuela, entonces ese es que tiene que estar casa. con mucha diferencia con el otro que estuvo conectado, o sea que eh, si lo llama y no lo manda, bueno, entonces habrá aquí está la casa.